Ok, entonces ya, ya estamos. Pues, eh, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Malditos Parásitos, que será impartido por el biólogo Ricardo Bautista. Él es biólogo, me estudió en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, UNAM. Tiene experiencia como docente de educación superior y también como investigador en el área de fisiología vegetal, virología y educación ambiental. Pero bueno, ¿de qué trata la charla Malditos Parásitos? Para casi todo el mundo son, solam son solamente seres molestos, pero además de vivir de los demás, los parásitos son organismos sorprendentes que han desarrollado estrategias muy interesantes. Hablaremos sobre una breve introducción a esta forma de vida para entender su papel en la naturaleza y cómo responsables en el desarrollo de enfermedades infecciosas, además de conocer los fundamentos biológicos, morfológicos y ecológicos de estas asociaciones antagónicas. Muy bien, Ricardo, bienvenido. Adelante, por favor. Y al público, por favor, no olviden dejar sus preguntas en el chat que se contestarán al final de la presentación. Adelante, Ricardo. Hola, hola. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta plática justamente acerca de una de las aso asociaciones más interesantes de la naturaleza que es justamente el parasitismo. Eh, agradezco muchísimo por este espacio. Y bueno, vamos a tocar estos temas que son muy interesantes y que siempre se nos enseñan de manera muy general. Entonces vamos a tocar algunos puntos con más profundidad y con un enfoque desde el punto de vista biológico, ecológico y sobre todo en el, en el aspecto de la medicina. Eh, aquí en la primera parte les, los invitamos a que sigan nuestras páginas de Facebook, eh, nos encontramos como Biología, Ciencia de la Vida, Bioquímica y Biología Molecular y Ciencia Bio. Entonces, eh, en, en esta primera parte eh, como portada podemos observar a este organismo que justamente está parasitado por este otro ser que es justamente un gusano. Ahorita, más adelante vamos a conocer un poquito sobre el ciclo biológico de este organismo para ver cómo es que se da esta asociación muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar o qué es lo que vamos, o qué objetivos son los que tenemos o pretendemos con esta plática? Básicamente vamos a dar una breve introducción a la parasitología, a los aspectos biológicos de, de esta asociación, y vamos, para ello vamos a responder ciertas preguntas que nos ayudan a entender este proceso. Entre ellas encontramos qué es el parasitismo, vamos a responder qué son los parásitos, cuál es la diversidad de los parásitos, a qué factores se le asocian su distribución, por qué es importante estudiar a estos organismos, cómo y cuándo debemos de estudiarlos, cómo es que producen ellos enfermedades eh, tanto a otros organismos como a nosotros los humanos, cómo se clasifican las enfermedades parasitarias de manera muy general y cómo es que nosotros podemos prevenir estas enfermedades causadas por estos seres humanos. Para estos seres. Ahora, y todo, todo, todas estas preguntas nos van a llevar a conclusiones que justamente van a ser importantes para entender el papel importante que tienen estos organismos y el papel que tienen también como desarrollo de enfermedades que afectan al humano. Entonces, estos son algunos puntos que vamos a estar tratando eh, en el transcurso de la plática. Ahora, para empezar, eh, remontémonos un poquito la imagen que vimos en la portada, y justamente ese parásito tiene como nombre Gordius acuaticus. Y bueno, aquí les pongo más o menos una parte de su clasificación, pertenece al filo nematomor, a la clase de gorgoidea género Gordius y especie Gordius acuaticus. Y vamos a hablar un poquito muy general sobre el ciclo de vida de este parásito y por qué es importante conocerlos. Ahora, todo empieza cuando tenemos a las formas adultas, que son estos gusanos eh, muy largos que ustedes pueden ver aquí en la imagen y que eh, tienen un desarrollo en un ambiente acuático. ¿Qué pasa? Que estos liberan sus huevos a este medio acuático, como pueden ver en esta imagen. Esta es una foto de uno de los huevos que se liberan por estos organismos. Ahora, de estos huevos se las larvas, que vistas al microscopio, tienen esta apariencia como de gusanos con estas estructuras que justamente les permiten sujetarse a su huésped. Y una vez que la larva eh, se si encuentra a, a su huésped, que en este caso es un grillo, es un insecto, entra al organismo y se reproduce. Pero si no, el organismo ha desarrollado una estrategia de enquistarse. ¿Qué es un quiste? Es como esa forma de resistencia que tienen los parásitos para sobrevivir revivir a condiciones adversas o cuando no encuentra al hospedero, poder permanecer la larva inactiva y activarse justamente cuando ya llega al huésped. Y una vez que el quiste entra al organismo definitivo, este se rompe, crece la larva y se desarrolla en su interior el organismo. Se va a reproducir, se va a nutrir de este va a reproducir varias generaciones, va a crecer en su interior ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que el gusano necesita salir, ¿con qué fin? Con eh, seguir buscando a otros hospederos para poder seguir reproduciéndose. Y vean aquí unas imágenes de cómo es que el, el organismo, al, al final el grillo tiene, eh, bueno, este parásito tiene unas estrategias muy interesantes porque controla el, los mecanismos de conducta de su hospedador lo que hace es que da una señal al grillo que le dice que se vaya al agua o a un cuerpo de agua para que ahí se pueda liberar. Entonces, básicamente estamos hablando que este parásito induce al, al suicidio al insecto. ¿Por qué? Porque lo manda a un cuerpo de agua y es ahí donde se ahoga. Una vez cuando el organismo va al cuerpo de agua, vean cómo es que sale el parásito de, de, su, de su organismo. Pueden ser... Eh, muy grandes, vean aquí eh, todo, toda la cantidad de parásitos que tenía este único grillo en su interior, ¿no? Y vean aquí, este es un video de, que refleja más o menos cómo es que sale, cómo es que salen una vez que eh, el organismo va al agua. Entonces, vean aquí que están saliendo, son organismos muy largos, son gusanos redondos están saliendo justamente del, del organismo, esto con el fin, obviamente, de continuar con el ciclo de vida. Entonces, vean aquí lo largo que pueden llegar a hacer, que es como muy sorprendente de esta parte, ¿no? Entonces, así es como este organismo parasita. Entonces, vean que al final el que sale perjudicado es el grillo. Por lo contrario, el parásito es aquel que se lleva el beneficio. Entonces, justamente esto es la parasitosis. Otro caso muy interesante es el que tenemos a continuación. En este pequeño video, no sé si lo alcanzan a ver, se ve esta, este caracol, es un organismo, es un caracol, y vean en, en sus antenas, lo que viene siendo en la parte de sus antenas, unas estructuras muy brillantes y que están como en movimiento, cuando en realidad el caracol no lo hace, ¿verdad? Esto se debe a que también está parasitado, y está parasitado por una... Especie llamada Leucocloridium paradoxum. Un poquito aquí de su sistemática, pertenece al filoplatelmintos, a la clase Tremátoda y pues la especie es Leucocloridium paradoxum. Y el ciclo de vida de estos organismos es muy interesante. Aquí participa como hospedador definitivo un ave, y también tenemos como hospedador intermediario al caracol. Entonces vamos a ver justamente cómo es que se lleva a cabo esto. La primera parte consiste en que en las heces del ave encontramos los huevos o unas estructuras que se llaman miracidios. Los miracidios entran en contacto con el caracol y cuando el caracol pisa por las heces del ave, automáticamente el huevo, el miracidio entra en el interior del caracol. Una vez ahí se reproduce y se va a reproducir de tal manera que va a formar unas larvas, unas larvas en forma de gusano, como en el esquema, aquí se ejemplifica como un tipo de conglomerado de gusanos, ¿no? A esto se le llama esporoquistes y vean, en la vida real se ve como estas estructuras, no sé si se alcancen a ver, como gusanos que están ramificados, como que es un conjunto de gusanos, ¿no? ¿Y qué pasa? una vez que estos gusanos se desarrollan tienen estrategias muy interesantes pues siempre se dirigen hacia la antena izquierda preferentemente siempre se dirigen a la antena izquierda y ahí es donde se alojan una vez que se alojan en las antenas puede ser la izquierda o cuando hay muchísimos parásitos incluso en las dos y lo que hacen es cambiar la conducta del caracol que hacen que, que por lo general los caracoles siempre viven ocultos, siempre viven en, en sus, en hojas, en árboles, en troncos. Lo que hace este parásito es que esa conducta la dejan atrás y hace que se expongan para que sean vistos por las aves. Entonces, vean aquí, tenemos estos caracoles que están justamente infectados con el parásito. Vean aquí en esta imagen cómo está en la parte izquierda del, en, en el tentáculo izquierdo del caracol. Y vean cómo en esta, en esta otra imagen tenemos los dos, los dos tentáculos o los dos ojitos del caracol pues que están parasitados, ¿no? Una vez que esto pasa, est estos movimientos y estos colores son llamativos para el pájaro. Ese es justamente el propósito que tiene este caracol o este parásito, que sea vistoso para que posteriormente este gusano pueda pasar al tracto digestivo de las aves y ahí es donde concluye su ciclo reproductor. Entonces, vean, se ha encontrado incluso en, varios, en un caracol varias especies de, de Leucocloridium, por ejemplo. Las más verdecitas pertenecen al Leucocloridium paradoxum, que justamente es esta que ustedes pueden ver aquí, las verdecitas. El Leucocloridium perturbatum, que son las especies como cafecitas, que son estas que están representadas aquí. Y hay otra especie que es como más amarillita, que es Leucochloridium boctinatum, que es esta que está aquí, y vean cómo en su estructura tiene estas, estos como picos que justamente ayudan a sujetarse, y que son estrategias que los parásitos han eh, utilizado para la reproducción. ¿no? Que vamos a ver más adelante qué estrategias son las que siguen estos organismos para que su reproducción sea adecuada. Entonces, vean las estrategias muy increíbles que tienen estos parásitos. Ahora, vamos a ver otros casos muy interesantes de parásitos en la naturaleza. Son muchísimos los casos que se encuentran en la naturaleza, sin embargo, son muy pocos los que son muy interesantes y los que son de interés para nosotros. ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta especie de rana que vean que en su estructura tiene como apéndices extra. Esto, esto es debido justamente a un parásito que se llama Riberioria ondate que le hace justamente modificaciones eh, durante su estado de renacuajo a la, la, a la rana, para que posteriormente cuando crezca eh, sea más llamativo para las aves. Estas estructuras eh, como mutantes, por así decirlo, hacen que eh, esta rana sea muchísimo más eh, débil, sea más frágil, sea más atractiva para los, para las depredadores que son las aves. Otro caso muy interesante también es el del hongo onicoceptis unilateralis. Este hongo parasita principalmente hormigas aunque actual considera que también otros organismos pueden ser parasitados por él entre ellos mantis religiosa tarántulas algunas especies de arañas grillos etcétera entonces entonces, ¿en qué consiste su ciclo? Muy, muy general, mencionar algunos otros ejemplos muy interesantes de parásitos que tenemos en la naturaleza. Y vean que una vez que entra a las horas del hongo a la hormiga, ellas penetran en su interior y una vez que están listos para liberar las esporas al exterior lo que hace es que la hormiga sube a una a un arbusto a un árbol donde está eh, donde se ancla vean como aquí en la imagen se ancla justamente justamente a la hoja, y vean en este GIF cómo es que empieza a crecer el tallo, la, esta estructura ramificada que, que empieza a salir justamente de la cabeza de la hormiga, esto con el fin de posteriormente liberar las esporas que con o que se diseminarán a otras hormigas. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo es que un organismo controla y manipula ejemplos de organismos que manipulan a su huésped con el fin de reproducirse y pasar a la siguiente generación ejemplo también muy curioso es el de la especie Pseudocorinsoma constrictum que básicamente es este organismo vive en, en, el, en el fondo de los ríos donde la luz es muy poco penetra muy poco en los cuerpos de agua. ¿Qué pasa? Que este organismo es un acantocéfalo, vean la estructura del organismo, que es muy curiosa. Este acantocéfalo lo que hace es desarrollarse en el interior de este organismo, de este crustáceo, y, y vean este puntito naranja que tiene aquí. En su cuerpo, justamente es el lo que se está desarrollando. Este también altera el comportamiento del, del el crustáceo, haciendo que de estar abajo en la penumbra de los... Lagos subir al exterior, ¿por qué? Porque ahí están las aves y las aves son su hospedador definitivo de este parásito. Entonces, lo que hace es ordenarle a que suba al, al cuerpo del agua, a la luz, para que las aves vean a este organismo y se lo coman y pueda ingresar al tracto digestivo de las aves. Entonces, así es como ese parásito se reproduce. Otro caso muy interesante es lo que pasa con las eh, hormigas y con el parásito Miconerma Neucotropicum. Eh, este básicamente es muy interesante porque es un gusto sano que, eh, por eso es a, a la hormiga, entonces lo que hace es que se desarrolla la parte, en esta parte, que, que ustedes pueden ver rojita, que justamente eh, eh, simula un fruto, Maduro atractivo también para las aves. Entonces, vean es el, la imagen de su derecha es una imagen que no está para citada y, y la de la izquierda es la imagen de la hormiga que ya está para citada. justamente con este gusano que ustedes pueden ver aquí entonces cambia completamente el, ambiente, el comportamiento que hay a los insectos a, los, a las aves perdón y este pueda ser comido y se cumple su ciclo reproductivo entonces vean cómo estrategias para cambiar el comportamiento de sus, de sus sus hospederos. Otra cosa muy interesante también es de Saculina Carcini, que esta básicamente es un parásito que literalmente castra a los cangrejos de río, a los machos específicamente, y los convierte en hembras, incluso. Eh, Cambia su etología, o sea, su conducta, eh, eh, una vez que, que se establece en esta parte de las gónadas, esta es la zona de las gónadas, lo castra, es decir, lo deja... Eh, leer le deja la es seguir inflando y se mientras pierde es lo que guía. en el momento, instruir, pueda dar de mi no le va a esta de este parque, de que inyecta asquis que pueden donde sellarse aquí en su interior, y estas, esta es una estrategia protesta, producida. las plantas, la situación del parasitismo se extiende al reino plantae, y vamos a encontrar dos casos de parasitismo muy interesante eh, dentro del reino plantae, L las llamadas eh, plantas holoparásitas y las plantas hemiparásitas. ¿Cuál es la diferencia entre una holoparásita y una hemiparásita? Vamos a empezar con las hemiparásitas, que son aquellas plantas parasitarias que no son obligadas. Esto quiere decir que no necesitan al parasitismo para sobrevivir, pero bajo ciertas eh, condiciones pueden llevar una vida parasitaria. Estas plantas poseen clorofila, llevan a cabo la fotosíntesis. Entonces, si no están en parasitismo, ellas pueden sobrevivir por sí mismas. Ejemplos clásicos tenemos, por ejemplo, esta especie que vean cómo aquí en, su, en el tronco de, de, de, o en la rama de este organismo están creciendo justamente estas estructuras que es la planta hemiparásita. Tenemos otra especie también que vean cómo están saliendo del tronco estas estructuras verdes que justamente es de la planta hemiparásita. Lo que hacen estas plantas es entrar a los sistemas conductores de, los, de, de la planta, al xilema y al floema, y se alimentan eh, el, del agua y los nutrientes esenciales que la planta tiene. Otros ejemplos, por ejemplo, es viscum album, que justamente las encontramos eh, en, en los árboles, ¿no? Vean cómo se, tienen estructuras especiales para adherirse a los troncos y de ahí justamente tomar los nutrientes esenciales de su hospedero. Otro caso muy interesante es de este árbol, Nutcia floribunda, que es un árbol muy interesante porque lo que hace es que las raíces que están eh, justamente en la parte profundo del suelo, contactan las raíces de otros árboles que están a su alrededor y se conectan a ellas drenando todos los nutrientes de las raíces de los árboles o de las plantas vecinas. Entonces, estas son estrategias también muy interesantes que han desarrollado las plantas para justamente tomar estos elementos de su medio, de, del, del medio de otros organismos, ¿no? Y por el contrario tenemos las holoparásitas. Una planta holoparasita es aquella que necesita vivir en parasitismo, es decir, su parasitismo es obligado, sí o sí lo requiere para poder sobrevivir. Y estas plantas se caracterizan porque por lo general eh, no tienen colores verdes como las plantas que conocemos. Esto quiere decir que carecen de pigmentos fotosintéticos como es la clorofila, carotenos, etc. No poseen cloroplastos, por lo tanto no realizan fotosíntesis. Entonces, si una planta no realiza fotosíntesis, no se puede eh, nutrir. Entonces, por eso es que requieren de la parasitosis para poder sobrevivir. Entonces, entre ellas tenemos esta especie, vean, es una planta, una flor muy bonita. Ah, y otra cosa de este, de este tipo de plantas, que solo podemos ver la flor o cuando están en periodo de florecimiento porque siempre están enterradas justamente en las raíces, robando todos estos, el agua, la, los nutrientes, las sales de las otras plantas. Entonces, vean aquí cómo es que la planta se conecta a las raíces de otros organismos. Entonces, es un proceso muy, muy interesante. Ahora, otro, otro caso también es de... Si, Citinus ruber, que es una especie igual, esta es la flor, son flores muy bonitas por lo que ustedes pueden ver, son muy llamativas, y también se conectan a las raíces y a los tejidos conductores de, otros, de otras plantas, de otros arbustos y de otros árboles. Vean aquí en el caso de esta especie cómo es que se van anclando, se van como enredando en los tallos, en los tejidos, en los troncos de, de sus hospederos, esto con el fin de justamente absorber todos los nutrientes, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, de Cuscuta epitimum, que vean como aquí eh, son estas como rayas moraditas que se ven, son las hojas justamente, Hojas son hojas modificadas, como decía, no tienen cloroplastos, entonces no realizan fotosíntesis, y justamente lo que hacen es alimentarse de, de la otra planta, ¿no? Esto es muy perjudicial para las plantas eh, que son las hospedadoras porque les quitan todos los nutrientes, además les impide eh, que se, que su crecimiento, ¿no? Otra muy interesante es la planta raflesia, que es una de las flores más grandes del mundo y esta también es una planta parásita, parásita las raíces de árboles eh, quitándole todos sus nutrientes, ¿no? También pasa con justamente pilostiles, que vean cómo en esta estructura muchísimas flores están aquí y que si hacemos un corte al, al tallo que está parasitado, vean cómo se une directamente a la parte del tallo, justamente aquí es donde absorbe todos los nutrientes de su planta hospedadora. Y por último, otro caso muy interesante es esta especie africana, de la especie es africana, y también es una planta parásita que... Lo, que, lo mismo que pasa con Raflesia, se adhiere a las raíces de otras plantas y les quita todos los nutrientes, ¿no? Entonces, vean que las plantas no son exclusivas, no son exentas más bien de tener este tipo de, pues sí, de relación, ¿no? Ahora, vamos a, a para hablar de parasitología, es importante dar una introducción a la microbiología. La microbiología es el estudio de aquellos organismos ...microscópicos que nosotros no podemos ver a simple vista, sino que necesitamos herramientas como un microscopio para poderlos ver. Ahora, la microbiología tiene varias ramas, dependiendo a los organismos a los que va a estar estudiando. Por ejemplo, la rama que estudia eh, a las bacterias es conocida como bacteriología y se encarga justamente del estudio de los organismos procariotas que son aquellos que carecen de núcleo, ¿no? Otra rama interesante es la protozoología. La protozoología se encarga del estudio de los protozoarios o protozos, que son organismos ya eucariotas, pero siguen siendo unicelulares. Se dice que son un poquito más complejos que las bacterias eh, y es estudiada por esta ciencia. Otra subrama de la microbiología muy interesante es la virología y que tiene por objeto de estudio a los virus, ¿no? Todas estas partículas que aún se está eh, haciendo el debate entre biólogos si eso no es un ser vivo, si es un complejo macromolecular, si es una molécula nada más, si lo ponemos o no en el árbol de la vida, entonces todavía se está debatiendo sobre estos interesantes organismos. Otra rama interesante también de la microbiología es la micología la micología se encarga de estudiar a los hongos, los hongos especialmente a los mohos y a las levaduras, que son estos hongos causantes de algunas enfermedades a los humanos. Otra rama también es la psicología, y la psicología se encarga de estudiar a las algas. Hay algas que incluso pueden ser patógenas para el hombre y para otros organismos, y que por lo general son de vida acuática o semiacuática, y por último y la que nos importa muchísimo a nosotros, que es el motivo de esta reunión, es el estudio de los parásitos, encargado por la parasitología, ¿no? Que estudia principalmente tres grandes grupos, vamos a ver más adelante cómo se clasifican a los, a los parásitos en protozoos, gusanos y artrópodos, ¿no? Entonces la parasitología se define como esa rama de la microbiología que estudia a los parásitos pero no solo a los parásitos, sino cómo es que se relacionan con sus hospedadores y con el medio en el que habitan, ¿no? Como lo habíamos visto en todos los casos muy interesantes que vimos con las plantas y con los animales. Ahora bien, para hablar un poquito acerca de parasitismo, es importante conocer algunas relaciones que se dan en los ecosistemas o en las comunidades. Y en una comunidad, recordemos que las especies siempre están en constante interacción, siempre están interactuando entre ellos. Ahora, vamos a tener dos diferentes tipos de relaciones. Aquellas que se dan entre una misma especie, a estas se le llaman relaciones intraespecíficas, también conocidas como homotípicas, o relaciones entre organismos de diferente especie. A esas las llamamos interespecíficas o heterotípicas, de diferente especie. Dentro del grupo de las homotípicas encontramos cuatro asociaciones muy interesantes. Encontramos las asociaciones familiares. Las asociaciones familiares son aquellas en donde individuos de la misma especie comparten eh, rasgos eh, o comparten progenitores, es decir, todos vienen o forman parte de, como su nombre lo indica, una familia, un núcleo familiar. Encontramos muchos ejemplos, en este caso las suricatas, un grupo de suricatas, un grupo de primates, un gru una manada de elefantes. Nosotros los humanos tenemos relaciones familiares, por lo general justamente se da en mamíferos, que son los que tienen el sentido de la familiaridad más desarrollado, ¿no? Otra relación entre organismos de la misma especie son las asociaciones gregarias. Las asociaciones gregarias son un conjunto de muchos organismos de la misma especie, recuerden que todos son de la misma especie, pero que no necesariamente están emparentados o tienen un núcleo familiar. Por ejemplo, un, en, este, en este grupo de flamencos, que todos, todos están buscando alimento, no necesariamente todos son hermanos, todos son hijos, todos, no pertenecen a la misma familia, pero están ahí, porque Porque buscan alimento, se dan protección entre ellos, es más, es poco probable que te depreden a ti si estás en una congle, conglomeración muchísimo más grande, ¿no? Otro tipo de relaciones son las estatales o las sociales, que, por ejemplo, un panal de abejas, un, las termitas, las hormigas, todos, todos esos insectos que forman colonias, son asociaciones estatales o sociales, en donde hay una jerarquía, está la reina, están los obreros, están los trabajadores, y esas son asociaciones estatales o sociales. Y por último tenemos las asociaciones coloniales, que las encontramos, por ejemplo, en los arrecifes de coral, donde todas vienen de un mismo organismo, ¿no? en este caso los nidarios los pólipos, que justamente forman estas estructuras muy complejas, muy importantes para albergar otras formas de vida. Ahora, dentro de las relaciones heterotípicas que habíamos mencionado, que son entre dos especies diferentes, tenemos dos grandes grupos. Las que son positivas y las que son negativas, también conocidas como antagónicas. En las positivas tenemos cuatro grupos. La protocooperación. La protocooperación es una asociación muy interesante que consiste básicamente en que organismos de diferente especie se ayudan para obtener un beneficio mutuo. Y algo muy importante es que la protocooperación no es obligada, es decir, esa asociación puede o no puede existir y ambos pueden sobrevivir si no se lleva a cabo esa asociación. Ejemplos de protocooperación, por ejemplo, tenemos aquí al cocodrilo con el pajarito que está limpiando, por ejemplo, su boca, ¿no? Lo que decía, si, por ejemplo, el pajarito deja de limpiarle, pues el cocodrilo no se muere, ¿verdad?, entonces, esto no es una relación que sea obligada, pero si ambos la realizan, pues ambos tienen un beneficio, por eso son positivas, ¿no? Es la protocooperación. Otro caso muy interesante es la, la que nosotros tenemos con nuestras mascotas, con nuestros perros, con nuestros gatos, que tenemos una relación de protocooperación. Otro tipo de asociación positiva es el mutualismo. Donde a diferencia de la protocooperación, aquí la relación sí se requiere forzosamente para que ambas especies puedan sobrevivir. Tal es el caso, por ejemplo, de eh, los, las termitas con los protozoarios que tienen en su intestino que les ayudan justamente a digerir la madera. Sin estos protozoarios que les ayudan a digerir la madera, las termitas morirían porque no podían asimilar la madera. ¿No? Este es un ejemplo muy interesante. Otro, otro caso es el comensalismo, que es en donde una especie es beneficiada, pero a la otra le da igual, o sea, no recibe algún beneficio. Tal es el caso del, del pez payaso con la anémona, donde el pez payaso obtiene refugio, obtiene alimento, y pues la anémona es, le da igual si el pez está ahí o si no está, entonces esto es una asociación comensal donde, recuerden, uno se viene beneficiado y al otro le da igual, ¿no? Y la última es el, el inquilinismo. El inquilinismo es una asociación positiva donde un organismo utiliza a otro para albergarse, de refugio, protegerse, tomar alimento, etc. Y el caso muy, muy conocido es el de los pájaros carpinteros, el de las ardillas que se refugian en, en los huecos de los árboles, en, en otras madrigueras en el suelo, etcétera. Ese es el inquilinismo. Ahora, dentro de las negativas tenemos cinco grandes grupos. Tenemos la competición o la competencia, que es aquella asociación que se da entre dos organismos que pelean por un recurso, ya sea alimenticio, pareja reproductiva, espacio, hábitat, entonces pelean y esto lo vemos mucho en justamente en osos o puede ser entre leones, puede ser, por ejemplo, entre renos cuando buscan eh, pareja reproductiva, vemos cómo se, se pelean con sus grandes cornamentas, eso es competencia. Y puede haber competencia entre la misma especie, como en este caso entre estos osos, que también se llama intraespecífica, competencia intraespecífica, o puede haber competencia entre organismos de diferente especie, a eso se le llama competencia interespecífica. Ahora, otro tipo de relación negativa es la antibiosis o el amensalismo. Esto quiere decir donde un organismo es perjudicado y el otro no tiene algún beneficio, o sea, no, no recibe algún beneficio, pero el otro sí resulta perjudicado. Esto es muy interesante porque lo vemos mucho en el reino plantae. Vemos que, por ejemplo, en este caso, en los bosques, en las selvas, las plantas que están hasta arriba son las que tienen y aprovechan muchísimo la luz solar. Pero ¿qué pasa con las que están hasta abajo? Pues no les llega la luz, no les llegan aquellos nutrientes eh, solares que ellas requieren para producir su alimento, ¿no? Entonces, lo que hacen que las plantas de hasta abajo mueren, ¿no? Entonces, esta plantita, las que están hasta abajo, resultan en negativas, o sea, resultan perjudicadas, y a las plantas que están hasta arriba, pues, no les da, les da igual, porque ni se benefician ni se perjudican. Entonces, este es la antibiosis o el amensalismo, cuando una especie es perjudicada y la otra especie no recibe algún beneficio. Otro muy interesante es la depredación, que sí que lo vemos en los documentales con el león y la cebra, con el león y la gacela, con el guepardo y la cebra, etcétera, que justamente es donde una especie muere y la otra adquiere alimento. Vemos como aquí en este caso el cocodrilo está depredando justamente a una gacela, ¿no? Todos conocemos este tipo de asociación también muy interesante. Y otra y muy poco conocida es el parasitoidismo. El parasitoidismo es una relación negativa que está entre un punto intermedio entre la depredación y entre el parasitismo. ¿Qué, ¿A qué me quiero referir con esto? Aunque el parasitismo son aquellas especies que buscan a un organismo para alimentarse o para cumplir su ciclo reproductivo, pero que al final... La especie hospedadora muere. En este caso tenemos, por ejemplo, las orugas con sus huevos. Vean cómo aquí eh, eh, esta, estos huevecillos sobre la oruga, al final de cuentas, se están nutriendo de ella y es como se van a morir. Ahora, y la última tenemos al parásito. Parasitismo, que esta asociación es que se da entre un parásito y un hospedador, y en esta relación no necesariamente conduce a la muerte del organismo. Entonces, esta es la diferencia entre un parasitoidismo y un parasitismo, que el parasitoidismo sí termina o concluye con la muerte del organismo, a diferencia del parasitismo. Entonces, esto es muy, muy interesante, ¿no? ¿Y por qué hablamos mucho de estas relaciones? Porque las que nos importan a nosotros son las que se dan entre diferentes especies. Y una de ellas es la simbiosis. La simbiosis es aquella relación que se da entre dos organismos diferentes, ¿no? Ya habíamos mencionado más o menos como el concepto. Y proviene del prefijo sin, que significa juntos, y biosis, que significa vivir. Entonces significaría vivir como juntos, ¿no? Ahora, la simbiosis se define como aquella interacción como aquella interacción entre dos organismos distintas eh, de diferente especie, obviamente, y donde a uno de ellos se le conoce como simbionte, entonces, la simbiosis siempre se nos ha dicho que es un, una asociación positiva, sin embargo el concepto ha cambiado. La simbiosis puede ser una asociación negativa o puede ser una asociación positiva. Entonces, el, el término simbiosis fue eh, acuñado por Henry Anton de Berry en 1879 y justamente habla de el mutualismo ya habíamos visto donde ambos pueden ser beneficiados y siempre se representa con más, más. ¿Por qué? Porque la especie número uno es, eh, resulta beneficiada y la especie número dos también resulta beneficiada. En este caso también encontramos a las flores con los insectos que los polinizan, ¿no? Ambos se benefician y es un mutualismo que justamente es obligado. Hay dos tipos de mutualismo, el obligado y el facultativo. El obligado es aquel que se requiere sí o sí, y el facultativo también se puede requerir, pero no es necesario para que ambas especies sobrevivan. Entonces esa es como la diferencia entre uno y otro. El otro tipo de simbiosis es el comensalismo, ya habíamos hablado, es aquel en el que... Uno vive a expensas del otro sin causarle daño y se representa con más y un cero, donde la especie más es la que se beneficia y el cero es la que no recibe algún beneficio o no recibe daño. En este caso tenemos a los tiburones con los rémoras que viajan debajo de él, el pez obtiene justamente protección, obtiene alimento de los tiburones, de fragmentos que el tiburón va dejando, ¿no? Otra son muy interesante es la foresis, que la foresis es justamente cuando un organismo utiliza a otro para transporte nada más, o sea, solo lo utiliza para transportarse. Por ejemplo, aquí en, en esta imagen, vean cómo en, esta, en este insecto, no se alcanza a ver muy bien, pero abajo de su abdomen tenemos como unas pequeñas insectos que justamente lo utilizan para viajar, no lo dañan, no lo perjudican, pero sí lo utilizan como mecanismo de transporte, ¿no? Entonces al organismo que, que es transportado se le llama foronte y es una relación también positiva cero, porque una es, resulta beneficiada y a la otra no le causa ningún daño o beneficio. Y por último, el parasitismo, que es lo que va, vamos a hablar en el, en el transcurso de esta... De esta presentación, que es donde uno sale beneficiado y otro sale perjudicado y justamente al organismo que sale beneficiado se le llama parásito y al que sale perjudicado se le llama huésped. Y existen muchas clasificaciones acerca del parasitismo y de los parásitos y básicamente los dividimos en endoparásitos, que son aquellos organismos que viven en el interior de su hospedero. Y los ectoparasitos, que son aquellos que viven fuera del organismo, por lo general en la piel, en el pelo, en las plumas, en las escamas, etc. Vean aquí en este caso cómo esta mosquita está parasitada, está infestada por estos organismos que justamente la están atacando, ¿no? Entonces, estas son algunas asociaciones muy interesantes que se dan. Ahora, ¿por qué...? Es importante estudiar o cómo podemos definir a la parasitología. Ya habíamos visto que la parasitología es la rama de la microbiología que estudia a estos organismos y a esta forma de vida. Para entender más o menos cómo funciona la parasitología, tenemos el caso de esta caricatura. Vean aquí esta caricatura en la que un humano está dándole como... ...fragmentos de su comida, de su cena a este gusano. En este caso es una tenia, es un gusano eh, segmentado, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta caricatura? Nos explica justamente el concepto de esta asociación... ...donde el huésped, en este caso el humano, le da justamente nutrientes... ...le da comida, le da hábitat, le da espacio, le da protección al parásito... ...para que éste pueda cumplir su ciclo de vida. Entonces... Participan tanto el huésped como el parásito. Y el parásito se define como aquel organismo que en todo su desarrollo biológico necesita estar en parasitismo. Y ya vimos qué es el parasitismo, ¿no? Esa asociación muy interesante. Por otro lado, el huésped es aquel organismo que se aloja dentro de él, que se aloja dentro de él, entonces dentro de él va a cumplir su ciclo de vida. Es, esto es muy importante porque nos permite conocer como toda la estructura y todo, todos los elementos, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas características del parasitismo y con ello vamos a entender por qué es importante conocer acerca de él. Ya habíamos mencionado que el parasitismo es un tipo de simbiosis donde participa tanto el parásito, que es la especie que se beneficia, como el huésped, que es la especie perjudicada, y que... Eh, tienen un beneficio el parásito del huésped, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene? Vamos a ver algunas. Pero uno de los conceptos importantes que hay que tomar en cuenta es que para que se lleve a cabo el parasitismo, tiene que, tenemos que tener tres condiciones muy importantes que se deben de cumplir. Entre ellas es el establecimiento. Esto quiere decir que el parásito llegue llegue a su huésped y se establezca, es decir... Puede entrar por la piel, puede entrar por la nariz, puede entrar por la boca, puede entrar por alguna herida. Y una vez ahí se va a reproducir, que es el siguiente punto, la reproducción. Una vez que el parásito se reproduce, no se queda simplemente reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, sino que tiene que sobrevivir. Y el tercer punto es justamente la sobrevivencia. ¿A qué me refiero con sobrevivir? Que en el huésped hay condiciones tanto ambientales, inmunológicas sobre todo, que le van a hacer difícil la vida al parásito para que éste pueda sobrevivir. Entonces, él tiene que adaptarse, evolucionar y sobre todo eh, sobrellevar estas barreras que el huésped le va a poner para que lleve a cabo con éxito su parasitismo. Ahora, ¿qué características tiene el parasitismo? Es una asociación heterotópica negativa. Recuerden que las asociaciones heterotópicas eran las que se llevaban entre diferentes especies y es negativa porque uno de ellos va a resultar perjudicado y el otro de ellos va a resultar, pues, eh, beneficiado, ¿no? Ahora, y se re, eh, representa, recuerden, con el signo más, menos. Ahora, ¿puede ser una asociación temporal? o permanente, interna o externa. ¿A qué me refiero con temporal o permanente? A que puede ser por un periodo muy breve, como en el caso de los ectoparásitos, que nada más nos, nos chupan la sangre, nos comen nuestros tejidos, y después de eso se liberan, se van, o puede ser una asociación permanente. Esto quiere decir que puede ser que pase mucho, mucho, mucho tiempo y el parásito siga años, incluso años, que el parásito siga dentro del huésped, ¿no? Puede ser interna, ya habíamos visto que los internos son los endoparásitos o externos, que son los ectoparásitos, que pues, son los que habitan en el exterior, ¿no? Ahora, el parásito, por lo general, siempre va a ser más pequeño, menos organizado y de menor nivel zoológico. Esto quiere decir que siempre va a estar en el árbol de la vida muchísimo menor... A, eh, avanzado, por decirlo así, aunque recuerden que el término de más complejo o menos complejo no se aplica porque todas las especies son complejas en, en cierto punto, ¿no? Simplemente estos árboles son para esquematizar el nivel evolutivo que tienen entre sí. Ahora, el, eh, por otro lado, el hospedador es el organismo más grande, es el que está más organizado y es el que tiene mayor nivel zoológico, ¿no? En este caso, por ejemplo, el... El humano es de mayor nivel zoológico que, por ejemplo, este gusano que está aquí, ¿no? Y se dice que el parásito depende metabólica y evolutivamente del huésped. Esto quiere decir que se nutre se, y vive justamente dentro de él. Y evolutivamente, ¿a qué me refiero? A que el hospedador pone ciertas condiciones que el parásito debe llevar, sobrevivir, superar para que se lleve con éxito justamente esta asociación, ¿no? Otra característica es que establecen contacto macromolecular. ¿A qué se refiere con esto también? Es que ambos contactan, eh, más bien contactan, requieren justamente de estas moléculas, requieren de nutrientes, agua oxígeno, gases que son importantes y por eso se dice que establecen este contacto macromolecular. Justamente está relacionado a la parte de la nutrición y a la parte de los aspectos metabólicos. Otro, otro, otra característica importante es que el parásito se caracteriza por ocasionar acciones patogénicas. ¿A qué me refiero con esto? A que el parásito va a dañar a su huésped, le va a causar daño le va a causar enfermedades, que justamente es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando nosotros tenemos una enfermedad, nosotros modificamos el equilibrio de nuestro cuerpo, el equilibrio homeostático. Recuerden que la homeostasis es esa capacidad que tiene un organismo para regular las condiciones de su organismo con las condiciones del medio, ¿no? Y también el parásito altera la respuesta adaptativa del sistema inmunitario el sistema inmunitario del huésped va a hacer todo lo posible para que el parásito no sobreviva. Sin embargo, el parásito tiene que superar estas barreras inmunológicas que el huésped le pone para justamente llegar, llevar a cabo eh, positivamente esta relación parasit parasitaria, ¿no? Y por último, se, eh, bueno, también otro punto importante es que el hospedador forma parte del nicho del parásito obligado. Algunas especies son obligadas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan justamente a su huésped para poder cumplir su ciclo de vida. Ya habíamos visto algunas, algunos casos como los que vimos con los animales, que requiere al ave, que requieren a los mamíferos, que requiere al humano para cumplir su ciclo de vida. Y por último, se dice que el huésped sufre... Es explotado y dirige su evolución. Sufre porque le causa patologías. Es explotado porque todos los nutrientes, todos los mecanismos eh, fisiológicos eh, están, eh, se ponen a prueba. Y dirige su evolución. Se refiere a que tanto el parásito como el hospedador tienen que evolucionar conjuntamente, ¿no? Si uno se queda atrás, por ejemplo, muere. Por ejemplo, en este caso el parásito, si no sobrepasa esas barreras eh, inmunológicas, pues va a morir dentro del cuerpo. Si por el contrario logra sobrevivir las barreras, pues va a lograr con éxito el parasitismo. Entonces, estas son algunas de las asociaciones. Ahora, el parasitismo es muy interesante porque tiene varias modalidades. Entre ellas tenemos eh, cinco grandes grupos. Uno de ellos es el parasitismo obligado. Ya había mencionado anteriormente que el parasitismo obligado es aquel que se requiere sí o sí para que la especie sobreviva, para que la especie de parásitos sobreviva. Entonces, vean en este caso qué eh, ejemplos tenemos a, a las especies de plasmodium que necesitan justamente del tejido sanguíneo de la sangre para llevar su ciclo de vida y con ello eh, reproducirse eh, en, dentro de los organismos. Entonces, el parásito obligado o un parasitismo obligado es aquel que requiere justamente este, esta asociación y que no puede vivir de forma o, eh, eh, de vida libre, ¿no? El otro tipo es el parásito facultativo. El parásito facultativo es aquel en el cual viven libres pero que bajo ciertas condiciones pueden llevar una vida parasitaria por lo general son por encuentros parasitarios, por ejemplo, en el caso de las amibas. Amibas que pueden vivir libres en el ambiente, como lo son los suelos, el agua, pero por ejemplo, cuando un humano, un animal, bebe esa agua, las amibas entran en el organismo y pueden convertirse en amibas parásitas. ¿no? Entonces, es un caso muy común entre, entre las amibas. El otro caso es el parasitismo accidental el parasitismo occidental son aquellos organismos que no son considerados parásitos estrictos o parásitos verdaderos, pero que pueden llegar a serlo también bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, tenemos a las larvas de los coleópteros, que son los escarabajos, que si por alguna eh, extraña razón pueden penetrar la herida de un mamífero, del hombre, y pueden entrar al cuerpo eh, siendo parásitos considerados parásitos, pero no son parásitos estrictamente eh, verdaderos, ¿no? El otro tipo es el parasitismo extraviado. El parasitismo extraviado es cuando, eh, dice, parásitos que atacan a los animales normalmente podrían encontrarse en el hombre. Esto quiere decir que son parásitos de animales, pero que bajo ciertas eh, acciones pueden entrar a nosotros, esto pasa muchísimo con lo, nuestras mascotas, que ellos están parasitados por algunos gusanos, que si nosotros eh, no tenemos los cuidados adecuados, podemos eh, ingerir, consumir los huevos, y estos huevos pueden entrar a nuestro cuerpo y pueden ahí justamente desarrollarse, ¿no? Esto, esto pasa justamente con los gusanos intestinales de, de nuestras mascotas, por eso hay que tener muchísimo cuidado con la higiene, de nuestras mascotas. Y el último caso es el parasitismo errático. El parasitismo errático es cuando un parásito no está en su ubicación habitual. Por ejemplo, si un parásito es del intestino, pero está viajó por torrente sanguíneo y se, se ubicó, no sé, en el corazón, en los pulmones, en el cerebro, en el hígado, eso es un parasitismo errático cuando el parásito no está en su ubicación habitual y migra o viaja a otras zonas del cuerpo. Esto pasa, por ejemplo, mucho con los gusanos, eh, con teniasolium. Vean cómo en el ojo pueden viajar e incluso albergarse aquí en las cavidades oculares. Esto es muy peligroso porque pueden causar la pérdida de la vista. Entonces, incluso hay parásitos o gusanos que pueden viajar a nuestro cerebro, gusanos o huevos que pueden viajar a nuestro corazón, gusanos que pueden tapar las cavidades o nuestros, las cavidades de nuestro corazón o incluso viajar al cerebro. Y cuando viajan al cerebro son cuando las complicaciones o las enfermedades son muchísimo más, más letales porque afectan toda, toda la parte eh, del sistema nervioso, ¿no? Ahora, una pregunta muy importante es que si los parásitos tienen alguna utilidad, ¿los parásitos funcionan para algo, sirven para algo? ¿O cuáles son las funciones que tienen estos organismos dentro de los ecosistemas? Y como dato curioso, pongo aquí que del 50 al 70% de las especies de animales son parasitadas en algún momento de su ciclo de vida entonces vean que es un número significativo que en algún momento de nuestro ciclo de vida nosotros llegamos a ser parasitados por alguna especie de animal y otro dato curioso también es que se ha calculado que existe mínimo un parásito por cada especie de organismo que hay en esta en la tierra no entonces se calculan que existen más de dos millones de especies entonces imagínense dos millones de especies de parásitos no diferentes e incluso hay unas especies que pueden parasitar a muchísimos hospedadores, ¿no? Vacas, caballos, humanos, peces, insectos, reptiles, aves, o sea, todos, todos, todos los grupos de organismos eh, están al acecho de los parásitos. ¿Y para qué nos sirven los parásitos? ¿O qué función tienen los parásitos aquí en la Tierra? Una de ellas es que son reguladores de poblaciones. Ellos lo que hacen es justamente... Regular el crecimiento de las poblaciones y esto lo aplicamos mucho para las poblaciones humanas. Las parasitosis en, en humanos cobran muchísimas vidas por año. Vamos a ver más adelante unas estadísticas muy interesantes de cuántas vidas se cobran algunas de las parasitosis más importantes. Entonces, regulan justamente el crecimiento de las poblaciones. Si, si los parásitos no estuvieran, las poblaciones estarían creciendo y creciendo y creciendo constantemente. Entonces ellos son como algunos reguladores que impiden que no, se, eh, que no explote el crecimiento de los organismos de una población, ¿no? Y con ello van a mantener eh, saludables a los ecosistemas, es decir, van a mantener a raya el número de organismos que hay de ciertas poblaciones. También son importantes porque son reguladores del comportamiento animal, ya vimos en las primeras diapositivas y en los casos de, parásito, de, parásito, de parásitos que vimos al inicio, cómo es que alteran las conductas de algunos animales, cómo es que alteran las conductas de sus huéspedes, alteran su comportamiento, alteran su bioquímica, alteran su fisiología, alteran su morfología, les inducen ciertas características genéticas incluso, entonces son muy importantes porque estamos estudiando cómo es que estos organismos llevan a cabo estas interesantes estrategias, ¿no? Otra de las funciones también es que dirige la evolución y la adaptación de las especies. Ya habíamos comentado más o menos que tanto el parásito como el hospedador tienen que evolucionar a la par, si uno se queda atrás en esta adaptación, en esta evolución, pues uno de ellos muere. Por lo tanto, ambas especies tienen que coevolucionar. A esto se le llama coevolución. Otra función importante es que son, son muy, muy relevantes en la dinámica de los ecosistemas. Participan en los ciclos biogeoquímicos, en, en, en los ciclos de los nutrientes de la tierra... Participan también justamente con esto de regular poblaciones. Entonces, tienen un papel ecológico muy importante. También son importantes actualmente en la bioprospección y en las terapias médicas. Eh, hay algunos parásitos, por ejemplo, eh, las bebedoras de sangre, que son utilizadas en terapias médicas para curar algunas enfermedades. Y estas son importantes porque ayudan a prevenir algunas enfermedades a esto también se le llama bioprospección como al estudio de en qué nos puede ayudar un organismo a, a nosotros los humanos no y también se ha visto y se ha hecho estudios de que los parásitos eh, funcionan como organismos de bioremediación y secuestro de contaminantes esto quiere decir que algunos contaminantes algunos metales pesados son absorbidos por ellos y esto ayuda a que limpien nuestros ecosistemas, limpien los suelos, limpien los mares, los ríos, las lagunas y esto es benéfico eh, para otras especies, ¿no? También esto es muy importante mm -hmm. y se ha hecho muchos estudios sobre esto. Otro otro aspecto importante es la parte médica, la parte social y la parte económica. Los parásitos eh son causantes de muchas enfermedades humanas, son causantes de eh, aspectos sociales como la pobreza, la falta de infraestructura sanitaria, y también es importante porque nos ha causado pérdidas económicas, ya sea en los cultivos, en las frutas, en las hortalizas, incluso en, en los campos de silvicultura, en los cultivos de peces, en las granjas de peces, en todas estas en, eh, tecnologías que estamos utilizando. Entonces, vean que los parásitos tienen muchísimas funciones. Siempre pensamos que un parásito es como aquel organismo molesto que no tiene algún beneficio. Obviamente, tienen beneficios al ecosistema, pero desafortunadamente para aquel organismo que es parasitado, pues lo vamos a ver como un organismo negativo, ¿no? Si nosotros llegáramos a tener algún parásito, pues nosotros vamos a ver a esa entidad como negativa para nosotros, porque nos puede llegar a causar la muerte. Entonces, desde a, de ahí el punto de vista de que pueden ser molestos, ¿no? Y por eso yo eh, comentaba eh, malditos parásitos, porque para nosotros los hospedadores van a ser molestos, van a ser eh, malditos justamente porque nos están causando daño a nosotros. Ahora, vamos a ver que los parásitos han adoptado muchas estrategias muy interesantes para entrar a su huésped y una vez ahí, llevar a cabo esta asociación de parasitaria. Entre ellos tenemos asociaciones o adaptaciones trópicas, morfológicas, fisiológicas y evolutivas. Vamos a enfocarnos básicamente en las morfológicas, que son las que tienen muchísimo interés y que nos permiten justamente eh, localizar a los parásitos, a los doctores, son caracteres que les permiten eh, investigar qué parásito es el que nosotros tenemos, etcétera. Vamos a tener, por ejemplo, que eh, su forma de cuerpo puede tener un aplastamiento dorsoventral vean en este caso de esta especie cómo está aplastada como, como si fuera una tortilla y esto les permite justamente sujetarse y al cuerpo y ser... Eh, y que el organismo no la detecte tan fácilmente, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, en faciola hepática también tiene esta estructura en forma de hoja de árbol que justamente les permite cuando se nutren, hincharse, ¿no? Otra estructura son las garrapatas y los piojos que son, eh, son organismos que también están aplastados dorsoventralmente. Esto les permite que cuando succionan la sangre de sus hospederos, ellos van a su cuerpo, lo que les permite es crecer aún muchísimo más, ¿no? Tal es el caso de las garrapatas, de los piojos. Y en, la, en el caso de las pulgas tenemos un aplastamiento lateral, es decir, en vez de estar en forma aplastadas, de, en forma de tortilla, están aplastadas como en el eje vertical, y esto también les permite, por ejemplo, moverse con mayor facilidad en los pelos de su hospedero, de los perros, de los gatos, de nosotros los humanos, ¿no? Estos son... ...formas de adaptación en su cuerpo. Ahora también tenemos eh, en la parte de la segmentación y alargamiento del cuerpo. Por ejemplo, en las sanguijuelas su cuerpo es muchísimo más largo... ...y esto les permite justamente que cuando están succionando la sangre... ...puedan crecer su tamaño, duplicar su tamaño, triplicar su tamaño... ...y esto es beneficioso para ellos. O por ejemplo, en la especie solium, Vean cómo está segmentado, no sé si se alcanza a ver como estas banditas, este gusano segmentado, que cada uno de estos se le conoce como proglótidos. Entonces esta segmentación es muy importante porque cada uno de estos fragmentos que ustedes pueden ver tiene tanto aparato reproductor masculino como femenino, por lo tanto son organismos hermafroditas. Esto les permite que pueden poner muchísimos huevos por día. Ahora, vean aquí en el caso de esta especie cómo también está segmentada, es un cuerpo eh, largo que les permite justamente adherirse a las cavidades de, de nuestros intestinos. O vean estas especies muy raras como las especies de que son parásitos de estrellas de mar, que están incluso ramificadas. Y están ramificadas porque, como les comentaba, son especies de estrellas de mar y estas eh, ramitas que ustedes pueden ver aquí son las que se van justamente a, a, la, a, las, a las apéndices de, de las estrellas de mar, ¿no? Ahora... Respecto al tamaño del cuerpo, los parásitos pueden ser desde muy diminutos incluso hasta ser microscópicos o hasta muy grandes. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, Dictiofima eh, renale, que es un gusano parásito de, de los riñones, como su nombre lo indica, es un parásito que puede llegar a medir entre 12 y 15 centímetros, un, el tamaño pues, habitual. no Hay unos que pueden llegar a medir metro, dos metros, tres metros, como en el caso de la especie Dracunculus medinensis, que es parásita de justamente el hombre. Y vean cómo aquí esta estructura, este hilito que ustedes ven aquí, es justamente el parásito que está dentro del pie del organismo, ¿no? Hay especies que pueden llegar a alcanzar de 10 a 12 metros, en el caso de Placentonema gigantísima, de ahí su nombre su, su nombre científico, gigantísima, porque llega a alcanzar hasta 12 metros de longitud. Este es un parásito de la placenta, justamente, placentonema de las ballenas. Entonces vean el tamaño que puede llegar a alcanzar, muy, muy significativo. Y hay unos muchísimo más eh, chiquitos, por ejemplo, de Enterobius vermicularis, que llega a alcanzar unos cuantos milímetros, a lo mucho unos cuantos centímetros, y que son son organismos también de cavidades, ¿no? Entonces vean que hay diferente tamaño, incluso puede haber muchísimos organismos microscópicos. Ahora, respecto al color del cuerpo, por lo general los parásitos siempre van a ser transparentes no necesitan pigmentos, no necesitan nada de esto, porque como viven en la oscuridad de nuestros cuerpos, pues no requieren de estos pigmentos. Por ejemplo, esta especie, vean que es completamente transparente, ¿no? Tenemos también que pueden presentar estas estructuras como cafés, que justamente viene siendo el tracto digestivo del organismo o el alimento que está ingiriendo dentro del hospedador. O también pueden haber parásitos rojos por lo general y esto es que se alimentan de sangre, son hematófagos. Entonces vean, por ejemplo, a esquistosoma, vean cómo es completamente roja porque se alimenta de la sangre o fasciola hepática también que se alimenta de sangre. Entonces vean la coloración roja o en estas dos especies también de gusanos que son completamente rojas, ¿no? Justamente por su dieta dieta de sangre. Y hay algunas que pueden presentar en su estructura algunos órganos, como en este caso huevos, que pueden ser vistas al microscopio, como esquistosoma granulosos vean, de ahí su nombre, granulosos porque se alcanzan a ver como estos pequeños granulos o estas pequeñas bolitas en su interior, ¿no? Ahora, también los parásitos son muy interesantes porque han desarrollado estrategias que les permiten adherirse a los huéspedes por ejemplo, han desarrollado garfios, ventosas, pinzas, tenazas, entre otras estructuras que les permiten justamente adherirse al huésped y esto les permite que sea muchísimo más difícil para nosotros sacarlos de nuestros organismos. Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos el uso de ventosas. Esta, esta estructura que ustedes ven aquí circular funciona como una ventosa que se adhiere justamente al tubo digestivo o a la cavidad en la que el parásito se vaya a hospedar. También tenemos garfios, vean cómo estas tenemos estas pequeñas como... Ganchitos, eh, como un, una estructura en forma de ganchitos que justamente es para fijarse también a las estructuras en girodáctilus. Este es el género girodáctilus. O también tenemos otras ventosas muy modificadas como en rajo contiloide, que son estas estructuras muy estrelladas. Que cada uno de estos pertenece a una ventosa. O también tenemos el, el scólex de Tenia Solium, El scólex es, como la parte de la cabeza del gusano, vean cómo tenemos estos circulitos que son ventosas, que también les permiten adherirse a las superficies, pero también tiene ganchos que también les permiten adherirse a las superficies para que sea aún más difícil liberarlas, y esto porque son del sistema digestivo en los intestinos, sería muchísimo más difícil para nosotros, eh, pues, defecar estas estructuras, ¿no? Otro caso son estas pequeñas pinzas que tienen aquí, por ejemplo, en Ergasilus, que les permite adherirse a las branquias de los peces. Vean estas estructuras muy interesantes, que son parásitos de peces. O también tenemos estas otras patitas de este organismo que se llama Argulus coergoni, que les permiten justamente anclarse también a los peces, y funciona tanto como eh, un apéndice locomotor, como un apéndice para sujeción. También tenemos estas estructuras muy brillantes. Vean que esta, esta estructura que ustedes ven aquí es una microalga, es una alga. Y todos estos puntitos que ustedes ven aquí es este parásito que ha desarrollado también unas interesantes estructuras para adherirse a estas microalgas. ¿no? También en el caso de... Esta, vean cómo ha desarrollado como estos pequeños tentáculos, por así llamarlos, que les permite sujetarse también, incluso parecen organismos sacados de, de otro mundo, porque tienen formas muy, muy, muy raras, ¿no? O vean esto, esta, esta especie, esta estructura como muy negra que se ve en su interior, les permite, cuando llegan al hospedero, la sacan y justamente es para anclarse al, al respectivo órgano donde van a empezar a nutrirse y a reproducirse, ¿no? Entonces, vean que los organismos han desarrollado estructuras muy, muy interesantes, muy complejas para justamente sobrevivir y llevar con éxito su parasitosis. Ahora, ¿en dónde ubicamos a, a los parásitos dentro de nuestro cuerpo? Tienen casi todos, todos, todos, se ubican en casi todos los órganos. Pero los de importancia médica los encontramos en el sistema nervioso central, por ejemplo, con la especie Tenia Toxoplasma gondii, Negleria, que es la amiba, come cerebro se le llama. Por ejemplo, también tenemos en los ojos, con las especies de Acantamoeba, Toxocaracanis, en los músculos también la Tenia solium, eh, Triconella spiralis. En los pulmones también tenemos entamoeba histolítica, Toxoplasma Gondi. En el corazón también tenemos Tenia Teniasolium, Trypanosoma Cruci, toxo, especies de Toxocara, Dracunculus medinensis. En la piel tenemos aloaloa, especies de Leishmania, eh, la larva de Leishmania cutánea, también Dracunculus medinensis, Oncocerca bulbulus. En la sangre, médula ósea y vaso también tenemos otros muy interesantes como babesia, plasmodium, especies, especies de tripanosoma, leishmania, etcétera. Entonces es muy importante conocerlos desde un punto de vista médico porque cuando nosotros estamos estudiando eh, o estamos en un área relacionado al médico biológico, es importante conocer en dónde se distribuyen, en qué parte están, cuál es su ciclo de vida para nosotros poder diagnosticar tanto la enfermedad como el parásito ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito sobre los efectos que tienen ahora en el humano, que esta es como la parte fea del parasitismo, los efectos que pueden llegar a tener en nosotros los humanos vamos a ver un, una serie de imágenes que pueden ser perturbadoras, pueden causar mm. como incluso asco, repulsión, por el grado que pueden afectarnos a nosotros, entonces para tener un poquito de precaución con esto. Aquí tenemos algunos casos de cómo es que alteran nuestra fisiología, nuestra morfología, nuestra genética, nuestra salud, las especies de parásitos. Vean, tenemos a Wichileria Bancrofti que causa la elefantiasis. Vean que esta enfermedad eh, es literalmente la inflamación de los ganglios linfáticos y hace que nosotros tengamos como unas, unas especies de, de piel de elefante, por eso se llama elefantiasis. Vean cómo la pierna la tiene extremadamente hinchada, también la parte del escroto la tiene muy, muy hinchada. Entonces, también Uchir Wichiria se encuentra, por ejemplo, en el ojo. Vean aquí la cavidad ocular, cómo está este gusano está aquí en la cavidad ocular. O también los loaloa. -loa. Vean aquí también tenemos un gusano loaloa -loa en el ojo. Es muy marcado cómo se encuentran, ¿no? Tenemos también anquilostomas eh, que vean cómo se enmarcan aquí en el pie de, de este humano, que eh, causan heridas muy graves. O también los que son muy comunes son las las parasitosis por gusanos, por ascaris lumbricoides, vean aquí cómo, cómo es que es de qué tanto ascaris tiene en el organismo, ya las tiene, incluso ellos salen por sí mismos por la cavidad rectal, incluso por la boca, por la nariz, etcétera, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, en Esquistosoma mansonia, vean los efectos en este hombre, literalmente parecen como si todos los órganos estuvieran inflados. O por ejemplo, Dracunculus medinensis, que ya lo habíamos visto, un gusano que crece en nuestro interior y que cuando sale al exterior, pues sale por medio del pie. O vean este caso de cisticercosis de solium en el cerebro, estas estructuras rojitas que pueden alcanzarse a ver son justamente causadas por este organismo, no por los cisticercos de, de la tenia o la enfermedad de la tungiasis causada por tunga penetrans, que es una pulga. Vean los efectos que pueden causar, muy, muy desagradables, muy feos. Algunos ectoparásitos como los piojos, pulgas, garrapatas, como pedúnculos. Corporis o Tripanosoma brucei y la enfermedad del sueño es la Tripanosomiasis africana que causa cansancio, debilitamiento, es, es una de las parasitosis más frecuentes también. O Leishmania mayor, que vean cómo causa estas, estas heridas muy graves, incluso se puede ver el músculo, los tendones, los huesos. Leishmania. Que, que es como de la parte de África y, por ejemplo, los gusanos de anquilostomas, vean cómo se adhieren a, nuestro, a nuestros intestinos, no que son estas como pequeñas rayitas blancas que pueden verse ahí en el interior, ¿no? Entonces, vean la importancia de los parásitos. Esta es la parte, como decía, menos bonita del parasitismo, estudiar todo este tipo de Relaciones porque pueden llegar a causar muchísimo daño y de hecho es muy importante nosotros conocer, para los que estamos estudiando este tipo de áreas, eh, cómo es que se diseminan, cómo erradicarlas, cuál es su ciclo de vida, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades que son causadas por estos organismos. Y a esto se le llaman ETB, que significan enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué es una enfermedad transmitida por vector? Son aquellas enfermedades que son transmitidas por un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un organismo, por lo general o, eh, un, un mosquito, una cucaracha, una rata, son todos aquellos organismos que transmiten enfermedades ¿no? al humano. Entonces se estima que más del 17% de todas las enfermedades infecciosas son eh, justamente causadas por vectores. Y se estima también, según datos de la OMS, que existen más de 700 muertes por año eh, a causa de, es, de estas enfermedades. ¿no? Ahorita vamos a ver qué, cuáles son las enfermedades que son transmitidas por estos vectores. Entre ellas tenemos eh, las siguientes. Por el mosquito, el vector mosquito Aedes eh, causa enfermedades como la fiebre del chikungunya, el dengue y el zika, que los tres son virus. Y tenemos a la filariasis linfática, que es un parásito. No sé si recuerdan en la diapositiva anterior la enfermedad del elefantismo. También es conocida como filariasis linfática. Entonces, otro mosquito que es el anófeles causa el paludismo, también es un parásito. En los moluscos, Encontramos también a esquistosoma, que produce la esquistosomiasis. En simúlidos, un simúlido sí. es un organismo parecido a un mosquito, aunque está más relacionado con los dípteros, es decir, a las moscas, ¿no? Que causan también oncocercosis, las pulgas que causan la peste, pero la peste es una bacteria, la tungiasis, que es un ectoparásito que vimos en la diapositiva anterior... Los flebótomos, que también son parientes de las moscas que causan la leishmaniasis, que también es un parásito, o los triatómidos, que también es un parásito, que causan la enfermedad de chagas o también conocida como tripanosomiasis americana. Y eh, la, mos la mosca tsetse que causa la enfermedad del sueño, que es la tripanosomiasis eh, africana que es la que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, vean que son muchas las enfermedades que son transmitidas por vectores. Y como dato, por ejemplo, el, el paludismo o la malaria cada año provoca 219 mil millones de casos en todo el mundo, 219 mil casos. Y de esos casos, 400 eh, mil eh, perdón son, eh, terminan en la muerte, ¿no? Y por lo general son en niños menores de 5 años. Entonces vean también la importancia de estudiar porque, eh, porque afectan a grupos vulnerables. Y se han propuesto varios enfoques que hay que estudiar para justamente prevenir estas enfermedades, como es el área de la salud y el bienestar es justamente el, el apoyo al cambio climático, acciones para contrarrestar el cambio climático, acciones para reducir o eliminar la pobreza, recuerden que la pobreza está asociada a estas enfermedades, también en el, el desarrollo de estrategias autosostenibles, agua limpia y saneamiento, o sea, los servicios de salud deben ser más eficientes, disponibilidad de medicamentos, de vacunas, etcétera. Entonces, a esto se le llama vínculos para un control de eh, vectores eficaces y fue propuesto en, en una conferencia que hizo la OMS llamada Respuesta Mundial para el Control de Vectores del 2017 al 2030, que es justamente todas estas acciones que se están llevando a cabo para erradicar este tipo de enfermedades. Ahora, Vamos a ver en este mapa la distribución de siete enfermedades importantes. Entre ellas tenemos el paludismo, la leishmaniasis, la filariasis linfática, la fiebre amarilla y el dengue. Tenemos también la encefalitis ponesa y tenemos la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis en América. Entonces vean que su distribución está eh, justamente en la parte central ubicada en los trópicos. Todas estas zonas azules, verdes que ustedes pueden ver es donde se han registrado mayores casos de estas, de estas siete parasitosis que ustedes pueden ver aquí y su respectivo vector. Ahora, esto se hizo en un estudio, aquí está el autor en Integrated Vector Control, que justamente dan algunas eh, causas por las cuales estas enfermedades se, se están transmitiendo. Y entre ellas tenemos la urbanización, es decir, están aumentando las ciudades, las personas se están reproduciendo muchísimo más, las ciudades aumentan, el medio ambiente se está degradando. Y también, ¿qué pasa? Que las personas están migrando están emigrando, por lo tanto, si, por ejemplo, una persona que está, no sé, de Brasil, viaja a Estados Unidos, es probable que contagie a, a cuando esté en Estados Unidos a algunas personas porque lleva ese parásito. Entonces, de ahí justamente la importancia de la prevención de este tipo de viajes, ¿no? También se debe a que el ambiente está cambiando, el calentamiento global, el cambio climático el aumento de las temperaturas, la contaminación ambiental del agua, la contaminación de los aires y de los suelos, están haciendo que estos organismos se reproduzcan con muchísima más facilidad y por lo tanto, si un mosquito tiene el paludismo, pues es muy probable que a toda la población que esté a su alrededor eh, lo contagie con paludismo, ¿no? Y ahora, también es importante porque actualmente se están haciendo estudios que dicen que los parásitos están evolucionando de tal manera que se están volviendo resistentes a insecticidas, a medicamentos que nosotros ya tenemos. Entonces, es importante también porque el estudio de esto nos permite ir generando más información, más conocimiento de cómo tratar estas enfermedades que son transmitidas por estos organismos. Y sobre todo, recuerden que esto lleva a la evolución, están evolucionando nuevos patógenos, están evolucionando nuevas cepas, están evolucionando nuevos nuevas formas parasitarias que en algún punto pueden llegar a ser mortales tanto para otros organismos, peces, insectos, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, como para nosotros los humanos, ¿no? Ahora, vean por ejemplo aquí eh, la distribución de, de la malaria, de la leishmaniasis visceral, de la filariasis linfático o elefanteosis y de las elmintiasis. Todas, si se dan cuenta... ...están ubicadas en el trópico, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tienen las condiciones climáticas, ecológicas, ambientales... ...para que se desarrolle muchísimo los vectores. Los, los mosquitos, por ejemplo, prefieren zonas con agua, agua estancada... Eh, eh, ...contaminación fecal, contaminación del suelo. Entonces, todas estas zonas son justamente... Eh, ...tienen esos problemas como ambientales climáticos, ecológicos, que permite que un parásito pueda seguir reproduciéndose. Y por eso es que tienen esta distribución geográfica y demográfica tan particular, siguen como la banda de del, del, la parte tropical del, del mundo, ¿no? Y ahora vamos a ver el concepto de zoonosis que está relacionada con las enfermedades transmitidas por vectores. Una zoonosis son aquellas enfermedades eh, que son transmitidas por animales y proviene de la palabra zo so animal y del de prefijo osis, que significa enfermedad. Entonces son enfermedades causadas por animales, ¿no? Y justamente son infecciones o enfermedades que son transmitidas de animales a hombre. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y el 75% de enfermedades emergentes son zoonosis, esto quiere decir que del 75% de estas enfermedades son causadas por animales, por mascotas como perros y gatos, por ratones, por ratas, por aves, por insectos, eh, por conejos, por eh, la carne de los cerdos, de las vacas, de las reses, etc. Y el día mundial de la zoonosis es justamente el 6 de julio, incluso hasta tiene su día para prevenir y, e informar a la gente sobre todo todo este tipo de enfermedades para que justamente esté consciente del peligro que puede estar o conllevar todo, toda esta situación, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que transmiten un animal una enfermedad a un humano? Puede ser por cuatro tipos diferentes, ¿no? Puede ser por contacto directo, por ejemplo, en la rabia, cuando te muerde un perro, un animal que está infectado, pues te contagia la rabia, ¿no? Ambiental, puede ser por contagio ambiental, como es el caso actual de la pandemia COVID, que lo encontramos en, en, en el ambiente, por fluidos corporales, por, to, por toser, en las manos, etc. También puede transmitirse por eh, alimentos que están contaminados, por ejemplo, la salmonelosis. La brucelosis, estas son más ejemplos de bacterias, pero que también son enfermedades zoonóticas. O a través de vectores, como ya lo habíamos visto anteriormente, mosquitos, carrapatas, piojos, pulgas, ratas, ratones, cucarachas, etcétera, que son los que transmiten justamente todo este tipo de enfermedades. Y ahora, estábamos hablando de un concepto que son enfermedades emergentes y reemergentes. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de las virales tenemos, por ejemplo, al dengue, fiebre amarilla, fiebre del ébola, el COVID, la hepatitis C, el VIH, el rotavirus, etc. En bacterias tenemos, por ejemplo, al cólera, la dipteria, la enfermedad de Lyme, la legionelosis, la peste, la tuberculosis y la brucelosis. Las que nos importan a nosotros son las parasitarias. Entre ellas tenemos la criptos. Poridiasis, ciclosporidiasis, isosporidiasis, leishmaniasis, microsporidiasis, paludismo, la sarna, la toxoplasmosis, que son enfermedades emergentes causadas por vectores. Y en las micóticas que son causadas por hongos encontramos, a la, por ejemplo, aspergilosis, candidiasis, criptococosis, etcétera, ¿no? Ahora, ¿pero a qué me refiero con una enfermedad emergente? Una enfermedad emergente es aquella que cambia y que está en constante evolución, como dice aquí, cambia su ubicación geográfica o se amplía. Es decir, una enfermedad que se expande, que emerge, como justamente su nombre lo indica, no una enfermedad emergente. Una de ellas también... Fue considerado el virus del VIH, el SIDA, también causante del SIDA, que fue una eh, enfermedad emergente que empezó a propagarse por todo el mundo. Esa es una enfermedad emergente. Y ahora, ¿a qué me refiero con reemergente? Es aquella que, enfermedad que se supone que ya había sido erradicada o disminuida, la, sus contagios, pero que por ciertas condiciones está volviendo a surgir. Este, esto pasó, por ejemplo, con la con la peste, con la toxoplasmosis, el paludismo, el dengue que ahorita está otra vez surgiendo. Esas son enfermedades reemergentes que se supone que ya habían sido un poquito erradicadas, pero por condiciones ambientales, sociales, económicos, están volviendo justamente muchísimo más casos, ¿no? Y esto es muy importante porque se estima que en un futuro muy cercano, muchos microorganismos que actualmente sean... Eh, eh, que no sean patógenos, puedan llegar a ser patógenos debido a que están evolucionando con todos estos fenómenos del cambio climático, la contaminación que ya habíamos tocado en un momento, y que puede que puedan ser organismos patógenos en, en un futuro, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas cosas muy interesantes justamente y por qué es importante estudiar a estos parásitos. Entre ellos, si ustedes se dan cuenta, vimos que la distribución frecuentemente es en Asia, en África y en Latinoamérica, porque las condiciones de salubridad ambientales, pues, son eh, muy exactas para estos parásitos. Entonces, se calcula que existen 2.800 millones de personas que están infectadas por el minto, es decir, por... Parásitos. Dos millones ochocientas mil. Entonces, vean. De estas dos. De esos 2 millones, 1.200 son por ascaris lumbricoides, que ya habíamos visto algunas imágenes, 775 son por trichurus trichura, y 740 millones son por necator americanos y anquilostoma Entonces vean que son cifras muy interesantes, muy alarmantes también, porque se estima que casi todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna especie de gusano habitando en nuestro interior, ¿no? Con respecto a otros parásitos, tenemos que 200 millones tienen esquistosomas, 120 millones tienen filarias linfáticas, 37 mil millones tienen oncocerca bulbulus, eh, 20 y 30 por ciento de la población mundial está infectada por Toxoplasma gondii, 300, de 300 a 500 millones tiene de casos de malaria anuales, tenemos de 8 a 10 millones de casos de tripanosoma cruzi en el mundo, entonces vean millones de personas contaminadas, contagiadas y que diseminan a su vez estos parásitos, de 1.5 a 2 millones de casos de leishmaniasis cutánea y mil millones de leishmaniasis visceral, entonces vean también importancia. Y 300 millones de personas con sarna, entonces vean, son algunos datos que nos propone la OMS al estudiar este tipo de, de enfermedades. Y bueno, es muy, muy importante porque representan problemas para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Recuerden que es muchísimo, muy difícil poder diagnosticar en estas zonas debido a que no hay los recursos suficientes, tanto de salud, medicamentos, equipo sanitario, profesionales que están eh, dedicados a esta área de la medicina, que es la medicina parasitológica o la medicina infecciosa. Entonces, por eso es que se dan en estas zonas que estamos viendo aquí en amarillo, ¿no? Y que si no nosotros no podemos controlar esos síntomas, estas afecciones, pueden provocar incluso la muerte de los hospederos, ¿no? Entonces, de aquí es muy, muy, muy importante señalar la relevancia del estudio de estas enfermedades parasitarias y por eso es muy importante enseñar parasitología en estas áreas en las cuales, pues, se dan más casos de, de, de estas enfermedades, ¿no? y por lo tanto es muy importante conocerlos, ¿no? Y, y enterarnos nosotros de que estamos en contacto con estos organismos que no sé en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a tener alguna de estas parasitosis, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar los parásitos? Los parásitos se estudian mediante cuatro ejes importantes. Mediante su conocimiento, mediante la comprensión, mediante la asociación y mediante la inferencia pero mediante el conocimiento, comprensión, asociación e inferencia de qué. Vamos a estudiar básicamente el ciclo biológico del parásito, es decir, cómo es que se reproduce, el ciclo de transmisión, cuáles son sus vectores, cuáles son sus estadios larvarios. También es importante conocer del parásito su morfología, cómo es estructurado, y esto es muy importante para identificarlos en los laboratorios médicos, para que un médico pueda determinar si, está, si tenemos alguna parasitosis. También es importante conocer la fisiología o la función que tienen los parásitos dentro de nuestro cuerpo. También es importante conocer la epidemiología, es decir, cómo es que en las poblaciones se desarrolla o se desenvuelve este estas enfermedades. La profilaxis, que hace referencia al conjunto de medidas sanitarias que nosotros llevamos a cabo para poder erradicar o poder disminuir los casos de cada una de las parasitosis. También es muy importante conocerlos. También la patogenia, es decir, qué síntomas, qué enfermedades, cómo las vamos a curar, eh, para poder conocerlos muchísimo mejor. Y con todo esto vamos a poder predecir un diagnóstico si es que nosotros estamos estudiando alguna, alguna área relacionada, como yo les decía, de esta ciencia, ¿no? Entonces, estos son los puntos que se deben de tomar en cuenta al momento de estudiar a los parásitos y que son importantes en el momento en que nosotros estamos diagnosticando enfermedades parasitarias. Ahora... Vamos a ver que los ciclos eh, de vida eh, en los parásitos son aquellos en los cuales se reproduce, madura y al final muere el parásito. ¿no? Entonces veamos más o menos el esquema muy general, no vamos a abundar en cómo es que se lleva a cabo, sino que para que ustedes tomen en cuenta cómo es que estos organismos se reproducen. Y ya habíamos hablado sobre algunos ejemplos de ciclos, como en el caso de del parásito de los caracoles con los con los gusanos en sus ojos, o de la, del parásito de los grillos y de los insectos que vimos al inicio, ¿no? Ahora, todo empieza, por ejemplo, en el caso de quistes, huevos, embriones, larvas, que están, por ejemplo, en el suelo o en el agua. ¿Qué va a pasar? Que estos van a, a entrar en contacto con el hospedero, ya sea por un hospedero o un ciclo de vida directo. ¿Qué es un ciclo de vida directo? Son aquellos ciclos en los cuales solo vamos a requerir un solo hospedador. No más, no vamos a requerir a muchos otros organismos, solo con uno es más que suficiente. O los indirectos, también llamados heteroxenos, que son en los cuales requerimos más de un hospedador para llevar a cabo el ciclo de vida. Por ejemplo, aquí el hospedero, aquí tenemos el hospedador intermediario 1 pasa al hospedador intermediario 2 y a un hospedador paraténico. Un hospedador, hospedador paraténico es aquel que sirve de transporte. Entonces, este va a llevar justamente el, el huevo, el quiste, el embrión al hospedador definitivo, que es donde justamente se va a reproducir ya el parásito, ¿no? Entonces, si nosotros requerimos a un solo huésped, se llama directo o monoxeno, pero si requerimos a varios huéspedes, se llama indirecto o heteroxeno. Entonces, vean aquí el caso de el huésped definitivo para muchos gusanos, es el humano, eh, por ejemplo, en los cerdos, en la carne de cerdo, de vacas, también tenemos como hospedadores intermediarios, los mosquitos, las pulgas, también son eh, hospedadores intermediarios o paraténicos, es decir, de transporte para el virus, para el patógeno. Y bueno, existen los los eh, eh, indirectos que son superpuestos a una cadena alimenticia, esto quiere decir que el eslabón que se come uno tras otro se va, se va a transmitir el parásito, ¿no? Y los que están superpuestos a una biocenosis, esto quiere decir que los organismos no necesariamente se comen uno tras otro para poder pasarse ser parásito, ¿no? Entonces esto también es muy importante. Y ahora, ¿para qué nos sirven conocer un ciclo biológico? Eh, o el ciclo de transmisión de un parásito? Pues nos permite ver las interacciones que hay entre el ambiente y el hospedador. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos como un ciclo muy complejo de no sé qué parásito, creo que es un, una ejemplificación. ¿Y qué nos permite conocer? Primeramente, si es un ciclo directo o indirecto. Ya vimos que los directos son los que solo requieren a un huésped y los indirectos son los que requieren más de un huésped, ¿no? También nos permite porque conocemos así las fuentes, vehículos, vías de infección o de ingreso o de egreso. Por ejemplo, si sale a través de las heces, si, sale a, si entra a través de la cavidad oral, si entra a través de la piel, si entra a través de, no sé, del agua, de eh, materia fecal, etcétera. También nos permite porque nos ayuda a ubicar a los parásitos dentro del hospedador. En este caso, aquí en, el, en, en este pescado, vean que en las branquias se albergan acantocéfalos, pero en el tracto digestivo tenemos el desarrollo de nematodos, de céstodos y de tremátodos. Entonces, es muy importante nosotros también ubicar el espacio, la ubicación eh, en el cual estos organismos van a estar haciendo su papel, ¿no? Ahora, ¿qué más nos permite saber? Pues los estadios del desarrollo de los parásitos, por ejemplo, los huevos y de los huevos, por ejemplo, en este caso se transforman en cercarias, que las cercarias son liberadas por estos caracoles. Las cercarias viajan al pez y en el pez se transforman en metacercarias y estas metacercarias vuelven al ave, entonces es muy importante también conocer las fases o los estadios en los cuales el parásito se va desarrollando. También nos permite saber los reservorios o los vectores de los parásitos. Ya vimos el concepto de vector, que son aquellos organismos que permiten eh, eh, el paso de, de los patógenos, ¿no? Y también es importante para diagnosticar enfermedades parasitarias. Un médico debe saber el ciclo de vida, un biólogo debe saber el ciclo de vida de estos organismos, además de que es muy interesante ver cómo es que se desarrollan estos estos organismos. Lo importante de un ciclo de vida no es aprenderse que huevo, cercaria, metacercaria, eh, eh, etcétera, no, no, no, sino que entenderlo, no se trata de memorizar los términos, sino de entender más o menos qué está pasando, tener las generalidades de cómo es que el organismo se reproduce y así tener herramientas de cómo vamos a erradicar o cómo vamos a quitar al organismo de, pues, de los depredador ¿no? Vamos a ver que influyen tres aspectos básicos en lo que respecta a una parasitosis, que es el ambiente, que es el agente, en este caso el patógeno, y el patógeno a través de una puerta de entrada va a entrar, valga la redundancia, al huésped que es susceptible, ¿no? Ahora este huésped, este agente va a salir del huésped a través de la puerta de salida, ¿no? Que puede ser la vía fecal. Eh, por alguna cortada, por vía sanguínea, etc. Ahora, también tenemos cuatro aspectos importantes, el medio biológico, la demografía, el ambiente y la población, las formas de reproducción, condiciones sociales, económicas y culturales de, de la población y la geografía del medio físico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer este tipo de parásitos. Y respecto a lo que eh, es importante conocer como las parasitosis, ahora, lo que yo quiero darles a conocer es que a través de esto nosotros podemos eh, comprender qué es lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Y ahora, todo lo que vimos anteriormente vamos a resumirlo en ciertas conclusiones, entre ellos que los parásitos son eh, un grupo de organismos muy amplio que son estudiados por muchos métodos de transmisión, que tienen factores sociales, biológicos y que tienen nichos adecuados, y que a través de su ubicación, recuerden que es en la zona neotropical, facilita a estos que se transmitan de muchas maneras y está haciendo que las enfermedades emerjan. Y por lo tanto es muy importante estudiarlos. ¿Cómo vamos a estudiarlos? Pues conociendo el ciclo de vida y todo lo que habíamos mencionado anteriormente y también eh, tomar medidas adecuadas para erradicarlos como sistemas de salud, medidas profilácticas, cuidado ambiental, educación en parasitología. Ahora, nosotros estamos proponiendo o los estamos invitando, mi página, Biología, Ciencia de la Vida, que los invito a que la sigan, junto con Ciencia Bio y Bioquímica y Biología Molecular, un curso... ...muy completo de parasitología en el cual ustedes pueden aprender todos los mecanismos y todas las estrategias que estos organismos han utilizado. Simplemente esto fue para darles una introducción a ustedes de lo interesante que pueden llegar a ser estos organismos. Y el temario que propongo está dividido en unidades. La primera es la introducción a la parasitología, la segunda es la relación huésped-parásito, la tercera es la sistemática en parasitología... La unidad 4 veremos protozoos parásitos. En la 5, platelmintos parásitos, estos dos y tremátodos. Nematodos parásitos en la unidad 6. En la 7, veremos otros grupos de interés, como lo son el filón acantocéfala. La, eh, el, y en las artrópodos, vamos a ver arácnidos e insectos de importancia parasitológica. Y por último, también veremos el control y prevención de parasitosis y técnicas del diagnóstico parasitológico. Este curso lo estamos planeando justamente para aquellos que están interesados en estos temas muy interesantes y vamos a tener clases grabadas, bibliografía, artículos, material de estudio, presentaciones didácticas y evaluaciones continuas para que ustedes estén aprendiendo y estén disfrutando justamente de esta interesante ciencia que es la de la parasitología. Bueno, eso sería muchísima... Eh, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Si hay alguna duda, sugerencia o comentario, los estaremos leyendo. Y espero ir verlos pronto en el curso de parasitología que vamos a estar dando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Ricardo. Estuvo súper interesante y amena. Y a continuación vamos a responder algunas preguntas del público. Pero antes, yo te quiero comentar que me encantó que abordara la diferencia entre los parásitos como organismos dependientes de otros para poder vivir es decir, como una estrategia de supervivencia, y los organismos clasificados como parásitos, porque muchas veces solemos confundir los términos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus, pero es un parásito para nosotros los humanos, es decir, por sus características morfológicas y fenotípicas, es un virus, sin embargo, pues necesita de un huésped para replicarse. Entonces, eh, bueno, con este comentario, eh, paso a, la, a, la, a las preguntas. Y... Um, Salamantes Roberto eh, Ramiro pregunta, ¿dentro de los parásitos pueden tener ellos mismos otro parásito? Esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es sí. Y a este proceso de que cuando un parásito parasita a otro parásito se le llama hiperparasitismo. Entonces también es una asociación muy interesante, hablábamos del de los parasitoides y de los parásitos, pero también existe el hiperparasitismo, que es cuando un parásito parasita a otro organismo. Sí, sí puede existir. Y de hecho es muy común en la naturaleza encontrar parásitos que parasitan a otros parásitos. Ok, muchísimas gracias. Eh, tenemos otra pregunta, que es de Soledad Sánchez, que dice, en general, ¿hasta cuántos hospederos puede tener un parásito? Eh... Como mencionaba, hay parásitos que tienen un solo hospedero, como en el caso de los gusanos para el humano, solo nosotros. Sin embargo, hay parásitos que requieren de dos, incluso hasta cinco hospedadores intermediarios. Entonces, el número sí varía dependiendo de la especie. Como siempre respondemos nosotros los biólogos, dependiendo de la especie, ¿verdad? Pero sí eh, va en general de tres a cinco especies de hospedadores intermediarios. Perfecto, tenemos una más. Eh, dice, a ver, te la pongo por acá. Andrea Torres comenta, aunque el parasitismo es una relación perjudicial para el hospedero, ¿existe algún escenario donde exista alguna ventaja para el mismo? ¿Qué ejemplos hay? Pues es perjudicial siempre, siempre, siempre, siempre va a ser perjudicial. Si, está, si hay algún beneficio, entonces estaríamos hablando de otra relación. Puede ser comensalismo, mutualismo, inquilinismo, protocooperación, pero en el parasitismo siempre vamos a tener eh, la parte ...perjudicial para uno, entonces no vamos a tener ejemplos en las cuales pueda tener algún beneficio o alguna ventaja, no, porque eso, estrictamente el parasitismo es así, donde uno sale perjudicado y el otro sale pues resultando gana, ganando de esta asociación, ¿no? Claro, eh, pues son eh, las, las, las preguntas que tenemos por el momento, hay un comentario que dice Javier eh, Guzmán Valencia... Diversos parásitos como los éstos actúan con una capacidad de toxificante del organismo que parasitan. Este es un tema reciente de un área conocida como ecología de parásitos. Sí, exactamente. Hay, se están haciendo muchos estudios, como mencionaba aquí nuestro, nuestro, que hay estudios que se hacen en muchos parásitos porque están encontrando sustancias, agentes, toxinas que ayudan también para contrarrestar algunas enfermedades. No se están haciendo pruebas de cómo algunas sustancias de algunos parásitos puedan ayudar a, a cáncer, enfermedades de la sangre, eh, problemas de crecimiento, problemas en la parte de la genética. Entonces es muy interesante ver cómo estas asociaciones que nosotros vemos como negativas y por eso yo les decía el tema malditos parásitos, pero en realidad no son malditos porque nos están dando de alguna forma todos esos beneficios que comentábamos, eh, que de alguna manera sí, para la persona que está afectada, no van a ser benéficos, sin embargo, para los ecosistemas son muy importantes. Y si, se, y si desaparecieran estos organismos, se alteraría completamente los ecosistemas como cualquier otra especie. Claro. Pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron de inicio a fin en este webinar. Como vieron, esto fue solo una pequeña introducción al maravilloso mundo de la microbiología. Y antes de terminar, nos gustaría decirles que estamos preparando un curso de parasitología que se ha impartido por Ricardo. Si quieren saber un poco más del tema, escriban a Bioquímica y Biología Celular para más información. Y pues también aprovecho para invitarlos a mi canal de YouTube, me pueden encontrar como Aminoácida. Y yo también les comparto temas de interés relacionados con el área químico-biológica. Pues Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por vernos.